Según y muchas gracias por acudir a esta jornada en torno al Plan Reactivar navarra nafarroa Suspertu. Este plan, el Plan Reactivar navarra nafarroa Suspertu, que aprobamos el año pasado, es un punto de conexión con el Plan de Recuperación de España y el Next Generation Europeo. Es una apuesta por la que Navarra asume, asumimos, no solo nuestra responsabilidad para hacer esas transformaciones hacia la digitalización, la innovación, el Pacto Verde y la cohesión, Asumimos como comunidad un liderazgo. Asumimos que solo desde la proactividad, con iniciativa y audacia, sustentadas en la prospección y el talento, podemos dar un salto cualitativo que no es ya una opción, sino que se ha convertido en una obligación. Queremos situar a Navarra entre las economías más sostenibles, competitivas y cohesionadas de Europa, generando un contexto favorable para que así sea. De ahí, que entendamos necesaria una orientación proactiva en la política económica, de innovación tecnológica y social, en la generación de alianzas sociales y en la movilización de recursos públicos. Este plan contempla inversiones no solo en infraestructuras, es mucho más. La inversión en innovación, el apoyo a la digitalización y la transformación del tejido productivo, en servicios públicos como la educación, la sanidad o los suministros básicos. En cohesión, atendiendo como entendía, entendida como igualdad de oportunidades desde lo social, pero también desde lo territorial. Y también nos conduce hacia un modelo de gobernanza más horizontal, transparente y participativo. Y es que el plan, con sus prioridades y actuaciones, se alinea con la llegada de los fondos Next Generation a nuestra comunidad para garantizar un posicionamiento de Navarra en la senda de la neutralidad climática de la innovación digital o de la cohesión social y territorial. Dicho de otra manera, el Plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu, es nuestra hoja de ruta hacia inversiones y reformas financiadas con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Desde primera hora de esta mañana, 17 de diciembre, está en marcha la nueva web Next Generation Navarra. Esta web se ha desarrollado como una plataforma informativa donde se fusionan los objetivos del plan de recuperación con las reformas previstas en el plan reactivar Navarra. Este plan representa sin duda una oportunidad histórica para impulsar el crecimiento a corto plazo, modernizar la economía a medio plazo y lograr así un crecimiento más sostenible e inclusivo a largo plazo. Se trata de un auténtico proyecto de país, un programa sin precedentes de inversión pública que junto con una ambiciosa agenda de reformas estructurales y la contribución de la inversión privada impulsará la modernización del conjunto de sectores productivos y la capacitación de la población aumentando con ello la productividad y el crecimiento potencial. Vamos a poder invertir desde el sector público hasta 140.000 millones de euros. Y quiero agradecer desde aquí la excelente colaboración con María Chivite y con el equipo de la comunidad autónoma de Navarra que está totalmente alineada en estos objetivos de medio y largo plazo para nuestro país. Para que podamos tener un crecimiento sólido, inclusivo y equilibrado. Para que podamos tener una recuperación justa. Este en fin, movimiento de Next Generation EU era un mensaje que la Unión Europea ha querido dar al resto del mundo y a los mercados para decir, bueno, nosotros eh, vamos a salir juntos de esta crisis del COVID, de esta situación en la que estamos eh, con el COVID, pero no solo eso, sino que vamos a utilizar esta inyección de fondos muy importantes en la economía para hacer verdaderamente una transformación de la estructura económica. El plan de recuperación eh, se asienta sobre cuatro ejes principales, cuatro ejes que permitirán que eh, contemos con una España más verde más digital, más cohesionada, más justa, más igualitaria. En el periodo eh, 2021 a eh, 2026, esperamos eh, recibir eh, 70.000 millones de euros en transferencias. Eh, como ven, eh, el 40% de estos fondos se van a utilizar para la transición ecológica. El 30%, es decir, casi 20.000 millones de euros se van a utilizar para la transformación digital. Vamos a emplear más del 10% de estos fondos para la educación y más del 7% para la ciencia y la innovación. Como ven, esto va a tener un claro efecto transformador sobre nuestro tejido productivo. El reto de la digitalización yo creo que lo tenemos encima, además acelerado con la pandemia, encierra también muchas paradojas y problemas, es decir, el problema de la brecha digital, como has dicho, y el problema de lo que bueno, pues se viene llamando un poco la desmaterialización de la vida cotidiana. ¿no? De pronto, cosas que antes hacíamos cara a cara o íbamos a una oficina han desaparecido. Yo creo que tenemos una, un papel, o una oportunidad muy interesante desde la administración y desde lo público, de ocupar aquellos espacios que el sector privado ha ido dejando. Hoy las democracias occidentales están más consolidadas que nunca. Eh, hoy tenemos una, una mentalidad medioambiental eh, enormemente eh, avanzada y una ciencia para combatir el cambio climático enormemente avanzada. A reconocer la escala inmensa de los retos al que nos enfrentamos, especialmente el de la transición ecológica, pero también a reconocer eh, en esos 100 años de historia una capacidad de las sociedades y de los países europeos para reinventarse para transformarse eh, y, para, y para cambiar inmensa gobierno de navarra nafarro co